Cada día, lo veo. Yo sí los veo. Día tras día les veo. Ellos no lo saben. Es que nadie lo ve. Pero lo no veo. Él no se puede defender solo. Lo hacen a la salida del cole. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo sabe. Cuando ya no hay profesores cerca. Pero nadie hace nada. Es como si nadie les viera. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Alguien tiene que hacer algo. Por favor, dime qué puedo hacer. ¿Pero por qué no lo veis? Yo sí que les veo. Quiero hacer algo. No se puede defender qué no solo. Es injusto. Decidme, ¿qué puedo hacer? es injusto. Es injusto. Es injusto. Es injusto. Ojalá fuera un superhéroe, un superhéroe sabría lo que hacer.